Yo tenía a mi pareja y él me agredió y me dio por la cara y me maltrató y me amenazó tiró con puñalá y, y yo temo de que él me haga un daño, que si yo lo voy y lo suelte y él quiere que yo lo suelte, yo no lo voy a soltar porque es que él me, él me quiere latimar y lo, me manda amenaza. ¿Él intentó matarme. Sí. ¿Por qué? Porque que yo tenía otra pareja y yo no tenía a nadie. Eso fue en entrar a la universidad donde yo vivo que me, me rompió me rompió la puerta, me hizo todo lo que todo lo que quería. Yo tuve que ir a la casa de una de acogida Santo Domingo, porque me agredió muy mal y tuve que llevarme para Santo Domingo. Aún presos en la amenaza. Sí. Que me va a matar cuando salga de ahí. Que yo le he a las autoridades que me que pongan acá en el asunto, porque es que yo soy indefensa, yo vivo sola para allá, no tengo a, hogar a nadie. Yo tengo miedo por pues mi vida de que me haga algo.